Estamos ya al aire. Bueno, una tarde más de Café y Negocios. Hoy martes de tarde, eh, tarde, martes, martes 6. Eh, estamos martes 6. Me quedé pensando si es 6 o 7. Hoy es 6, martes 6. Y bueno, nuevamente muy agradecido con la transmisión desde TV Cartago Digital. Hoy estamos con nuestro buen amigo José Antonio Vargas. Y tenemos, José, buenas tardes primero que nada. ¿Qué tal? Café y negocios. Un placer, un placer, de verdad, muchas gracias por invitarme aquí, por acompañarlos y, y aquí saludos a todos y a los que nos están viendo y a don William, un placer ahí. Bueno, nos precisamente gracias. hoy tenemos una tarde eh, con un profesional empresario, William Flores, costarricense, amplia experiencia, en temas de, eh, bueno, en este momento está desarrollando algunos temas con empresas que tienen que ver con el agua, la purificación y otras cosas más que las que vamos a hablar. William Flores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Café. Muy buenas tardes, eh, un gran gusto y un placer estar aquí eh, a través de las redes sociales y de la internet, esperando que este sea un programa donde todos aprendamos, porque nunca se para de aprender. Y un placer compartir con tan excelentes personas. Muchas gracias. Café y negocio Gracias William. Bueno, yo, como siempre lo prometido, yo estoy con un buen café, porque hoy estamos en Café y Negocios nuevamente, tarde de martes. Está y bien. bueno, con el permiso de ustedes, vamos a disfrutar un delicioso café muchas gracias. Y vamos a hablar de, de algunos temas muy muy interesantes que compete a todo lo que tiene que ver con la purificación, la salud en casa, la salud en la familia, la salud en el trabajo, la empresa, eh, bueno, tantas cosas que van ligadas al tema de eh, la purificación, el agua y demás, pero no sin antes William, este, si nos gustaría que por favor nos brindes un poquito, nos compartas un poquito a los que nos están viendo en TV Cartago Digital y en todas sus eh, plataformas y réplicas, así como en Café y Negocios, Negocios Digitales 3.0, en Citizen Consulting Group y demás. Que nos platicas un poquito más para que la gente tenga entendido quién es William Flores, que representa, entre otras empresas, a Skywater y Ozono Costa Rica. Cuéntanos, William. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Realmente, nuevamente, por la gran oportunidad ¿Quién es William Flores? Bueno, yo soy eh, esposo, padre, eh, también abuelo ya, este, soy hijo y hermano, soy menor de tres varones y nací en Guadalupe, eh, San José, eh, de raíces campesinas, como la mayoría de los que nacimos en los setentas, tal vez para atrás, ¿verdad?, este, muy orgulloso de mis, <risa> de mis abuelos y mis abuelas que me inculcaron el amor, la pasión, los valores al trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, ese soy yo, empresario desde los 17 años, por decirlo de alguna forma, tal vez emprendedor desde ese momento para convertirme en empresario posteriormente en una empresa familiar. Y bueno, ya con ese bagaje de más o menos 30 años en, en, negocios, y en negocios, en negociación y muchas cosas, pues, eh, gracias a Dios aquí estamos eh, continuando, ¿verdad? Haciendo lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona que son los negocios, ayudar a otras personas a emprender, compartir un poquito de lo que uno ha aprendido y sobre todo nunca dejar de, de, de aprender también, ¿verdad? Porque eh, realmente uno se pone a pensar y, y uno no sabe nada, a pesar de todo lo, lo que ha estudiado, los libros que ha leído, los cursos que ha llevado, la universidad y todo lo demás, eh, uno nunca termina de aprender y creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Que uno puede seguir este, aprendiendo y conociendo nuevas estrategias. Eh, en mis ochentas eh, nunca imaginé que, que, que la computadora se transformaría un, en, en algo de bolsillo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y vemos cómo todo evoluciona, ¿verdad? Dicen que lo que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Entonces, nosotros, igual en nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar. Y pues para eso, pues hay que disponerse. Es siempre, pues, querer estar abierto, ¿verdad?, a, a nuevas tecnologías nuevos conocimientos eh, y precisamente pues también en el negocio que estamos ahora eh, ha venido evolucionando mucho porque creo que la tecnología en todo en todo este aplica ¿verdad? entonces pues tenemos que adecuarnos a a, a eso a ello ¿verdad? a realmente estar abiertos a los cambios porque son importantes siempre se puede mejorar creo que yo no. Eso es. Bueno, totalmente de acuerdo, William. ¿Y qué recorrido hiciste a través de los setentas hasta la época moderna digital? Y me alegra mucho. Ya te veo finalmente en pantalla. Qué bueno. Como que estaba friciada la pantalla. Pero qué bueno. Eh, voy a ir paso por paso en todo ese recorrido que hiciste desde los 70 Nuevamente, muchísimas gracias los que nos están viendo y luego van a ver las réplicas a través de... Eh, los streaming que quedan grabados en las diferentes plataformas hoy nos acompaña William Flores, empresario costarricense sepa naturaleza, campesino de Guadalupe eh, bueno, te ves joven para poder conversar y decir que vienes de los setentas, ¿verdad? todavía somos unos chiquillos, digo yo, ¿verdad? así sí, que, ¿cierto o no José Antonio? sí, sí, la verdad, la verdad se ve, se ve bien, se ve que se ha cuidado, entonces sí, la experiencia le ha ayudado a, a ser saludable también como muchos, sí, la pantallilla se quedó pegada, pero un momento, pero sí se escuchaba muy bien, entonces sí le entendí todo, okay. y la verdad okay. está, ese, ese dicho, ahí por, por dicho quedó grabado, porque sí lo voy a apuntar, el cambio no sé qué cambia, pero cambia todo. <risa> lo que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Buenísimo, buenísimo, Lo que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Qué bonito, qué, qué bonito porque cuánta sabiduría tiene una frase como esa, William, porque como tú dices, y, y nos agrada mucho, qué bonito es compartir una tarde de café y hablar, entre entrar al tema principal que nos aborda hoy, que es el tema de las aguas, purificador, purificación y la salud y, y negocios y empresas y demás. Uh, qué bonito, qué bonito llegar a una edad madura, eh, jóvenes, porque todavía estamos jóvenes, y Por poder supuesto. hablar con esa tranquilidad, con esa tranquilidad, con esa paz. Y sobre todo, William, tengo que reconocerte con esa humildad que muchos todavía tenemos que aprender algunas cosas, porque esta tecnología, precisamente, eh, bien dice el dicho que acabas de decir, lo que no cambia, lo cambia, ¿verdad? Y, y a veces nos cambia tanto que, como se dice aquí en Tiquicia, ¿verdad? nos, nos queremos la última chupa de mango, <risa> la última Coca-Cola del desierto. <risa> y, y la verdad que, que para estas para estas alturas de la época en la que estamos, William y, y José Antonio, definitivamente tenemos que tener muchos, muchos... Eh, una actitud, sobre todo positiva, como bien decías, de, de interés, ¿verdad?, por aprender, por, por desarrollarnos, pero para eso necesitamos algo básico, que es la humildad. Y qué bueno que lo mencionaste. No te quiero dar el pase sin antes saludar. Tenemos a César Anselmi. Muchísimas gracias, César. Gracias por conectarse. Buenas tardes. Saludos desde donde nos esté viendo. Cuéntenos de dónde nos está viendo, don César, para conocerlo un poquito más... Y ya sabe, este es su espacio, toda esta semana, si Dios lo permite, y nos da la vida, y, y José, José Antonio nos ayuda también a acompañarnos, y por supuesto Fabio Campos de TV Cartago Digital nos ayuda con la transmisión, estaremos abordando otros invitados durante la semana. Por ahí también está Doña Xiomara Solórzano, saludos Xiomara, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Qué bonito, qué bonito, William, Catago ver que ya la gente Dios se conecta, Dios. empieza a saludar Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? De compartir una tarde de café con buenos amigos Y conversar de todo un poco café pues Yo no sabía, William, negocios. que tú eras de Guadalupe, oriundo de Guadalupe de, de, este, ¿En qué parte exactamente, William? Este, nos, bueno, yo crecí en Calle Blancos En Calle Blancos en Sí, correcto. Mira, mira, mira, qué, qué bien, qué bien. Y ahora ya andas por otro lado, ¿cierto? No, ya no te quedaste en Guadalupe. Sí, ahora nos venimos más arriba, más al frío, aquí a coronado. Uy, qué rico, qué rico. Estamos sabroso por ahí. El, sí, sí, Este sí. sabroso clima y lugar que todavía, pues, conserva un poquito lo, la parte rural. Es una, mez es una mezcla, ¿verdad? Porque aquí todavía se ven... Eh, los potreros, las vaquitas eh, los animalitos entonces vaquitas. son cosas que, pues que siempre me han apasionado y me ha gustado mucho ¿verdad? allá arriba sobre sí. todo por las nubes o Pato de Agua, Antes, Pato de Agua se llama llama San Rafael que está como a cinco minutos de, de las nubes y está muy cerca de Pato de Agua entonces todavía aquí es como aquí una bonito. mezcla entre ciudad porque estamos muy cerca ¿verdad? y todavía algo de campo claro ¿verdad? porque dice que por el campo nunca sale de uno <risa> <risa> Entonces, bueno sube. precisamente ...de... precisamente eso te conversaba qué bonito conocer al invitado desde un poquito más de su referencia de dónde se crió dónde eh, ha transcurrido su vida como papá como hijo como hermano como esposo y, y como empresario y que no simplemente eh, compartamos acá a un invitado frío y seco que nos habla de un negocio, sino un poquito más de, de entender quiénes somos, ¿verdad? Y qué bueno, eh, sé que no conocías eh, de lleno a nuestro amigo José Antonio, y es importante para los que están viendo también la transmisión, eh, José Antonio es un muchachón porque todavía está joven, que le falta un poquillo de pelo igual que a mí, bueno, pues ya es un asunto de edad, pero... <risa> pero <risa> José Antonio es, es un hombre eh, muy emprendedor, desde muy joven también, él también es coach conferencista y capacitador de talentos y desarrolla desde hace mucho tiempo atrás redes de mercadeo y comercializa mercantila productos de alto consumo. ¿Me equivoco, José Antonio? No, no, no, no se equivoca. ¿para ¿Lo del cabello o, o lo del comercio? <risa> Sí, sí, sí. No, lo del cabello es obvio, olvídate, no te preocupes. Eh, no, no, la, la, verdad es que, la verdad es que a mí nunca me ha importado el, el, el cabello, si, si, si está bien y si no, perfecto, la verdad no me importa. Pero la, la cosa es, como dijo, como dijo un amigo, la intención es llegar al final, no cómo llegaste. Entonces, eh, sí, la verdad, eh, aquí he estado, un placer a, a, a William, saludos ahí a toda la gente que nos está viendo, que se está conectando. Estoy, estaba viendo ahorita la página de Facebook que. Hay cinco o seis conectados ahí viendo, entonces igual también desde un principio las preguntas están abiertas, el que quiere participar eh, estaba viendo la presentación. Ahora tenemos hasta escenario. Yo yo quiero pararme en el centro de escenario ahí cuando lo vean en, en esta en esta plataforma digital <risa> sí, sí, sí. Está, es otro nivel ahí para lo puede ver ahí. Aquí, aquí lo voy a poner, abusando un manera. poquito ahí de tiempo. Miren ustedes ¿Vale? lo que Fabio Campos, fundador y dueño de TV Cartago Digital nos está regalando esta tarde Y bueno, importante también antes de proseguir con nuestro con la plática y la tertulia que tenemos aquí entre amigos Nuestro invitado hoy, William Flores, empresario costarricense que representa eh, a Skywater para Latinoamérica y Ozono Costa Rica ...que es una, son hermanas, primas... ...y ya vamos a hablar en detalle de estas grandes empresas... ...y él como representante de estas empresas... ...ha hecho una labor increíble en traer beneficios de salud... ...a la familia, a la casa, a la empresa... ...a mucho comercio... ...así que bueno José Antonio, muchísimas gracias... ...mencionaste algo muy importante que es... ...que necesitamos que la gente que nos está viendo... Eh, ...César, Xiomar y los demás que no los veo ya en la pantalla... ...que estaban conectados... Este programa es de ustedes, pueden realizarnos cualquier consulta, cualquier pregunta Estoy seguro que les va a interesar muchísimo el tema de profundidad que tenemos hoy con William Y bueno, también decirles que nuestra casa que nos empodera Que es Fabio Campos, desde TV Cartago Digital A través de ellos, nosotros les desarrollamos también eh, un poquito las herramientas que ustedes necesitan para poder comercializar, distribuir y difundir sus productos y servicios de manera digital. Tenemos Postcard, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, bueno, de tenemos de todo. Desde 30 segundos, un minuto, cinco minutos, una hora completa, los que tengan un tema de interés también, inclusive, y quieran y participar negocios. de una sesión de estas, pues con todo gusto. Bueno, ahí hicimos los comerciales. <risa> Ahora sí, vamos con William. Bueno, William, entonces vamos a ver. ¿Hace cuánto estás desarrollando el tema de eh, brindarle? Yo prefiero decirlo de esa forma, corrígeme si me equivoco, de brindarle la oportunidad a la familia... Costarricense de llevar salud a sus hogares, empezando por ahí, y por supuesto dándole la oportunidad a muchas empresas, instituciones de realmente tener un ahorro en todo lo que tiene que ver um, en costos fijos, ¿verdad? El tema del agua, bueno, ya sabemos que el agua no es gratuita en ninguna parte del mundo, al menos que yo sepa, ¿verdad? Y menos en Costa Rica, entonces. Eh, pero estamos tan acostumbrados a beber el agua de grifo que nos olvidamos de muchas, muchas cosas que el agua particularmente, a pesar de que tenemos esa gran ventaja, que el agua que bebemos es pura, en lo que llamamos pura, eh, también tiene sus retos, ¿cierto o no, Así es, eh, nuevamente muchísimas gracias José Fabio, eh, José, un placer compartir este espacio también contigo. Eh, bueno, este, vamos a ver, el agua sí es gratis porque Diosito no la da. <risa> el agua, <risa> no la, no el agua no la Ahí la tenemos, caía del cielo. Cada, cada vez que viene de la lluvia, ¿verdad? Este, igual el agua nunca se va a acabar. Es más que estamos rodeados, eh, somos más agua de mar que, que tierra, ¿verdad? En nuestro planeta. Sin embargo, pues es en la forma que llega a nuestros hogares, o como la vamos a consumir, lo que genera los costos, ¿verdad? Es como el petróleo, el petróleo tampoco nunca se va a acabar, pero su extracción cada vez va a ser más profunda y más costosa. Bueno, lo mismo va a pasar claro. con el agua. Cada vez tener usted calidad de agua pura en su casa al abrir la llave para tomar esa agua, por, para cocinar, para bañarse y todo lo que se utiliza, es lo que va a generar pues un costo mayor, ¿verdad? Dicen que las guerras a futuro van a ser por agua y todo lo demás, pero es nuevamente por lo mismo, por el acceso a la misma que sea potable. Lamentablemente, mientras nosotros hablamos aquí, cada minuto se mueren más de 5.000 niños en el mundo en un minuto por no tener acceso a agua potable. Sobre todo en wow. el África, ¿verdad? ¿verdad? Lamentablemente. Pero este, nosotros aquí en Costa Rica nos Podemos decir que tenemos una buena agua Que se puede decir que es pot, que es potable Pero no es pura al 100% Estudios que hemos realizado nosotros Y no solo nosotros También la Universidad de Costa Rica este Indican que, que el agua Que se abre la llave Pues si viene con mucho Bueno, primero que nada Exceso de cloro ¿A, a cuántos de ustedes les ha pasado Que abre la llave y sale blanca? <risa> bueno Levanten es la mano eso es exceso de cloro el exceso de cloro problema... burbujitas. sí, claro, el exceso de cloro lo que da son un problema de cáncer de vejiga, cáncer de vaso, hay otros problemas que genera el exceso de cloro y los acueductos creen que con solo echar cloro ya es suficiente y no es así este mucha del agua también viene con lo que son, eh, por ejemplo la de Cartago viene con mucho helicobacter pylori porque allá en Cartago se siembra mucho y todos los agroquímicos van a parar a los mantos freáticos y este también hay unas bacterias que se generan allá en las montañas. El agua de limón tiene mucho hierro, el agua de Guanacaste, eh, Escazú, Santana, tiene mucho exceso de calcio. Entonces, el agua en sí depende de las zonas, pues, eh, viene con muchos contaminantes y muchos problemas para nuestra salud, ¿verdad?, Café, eh, Ahí es la importancia negocios. de que a nosotros eh, hace cinco años nos tomáramos una conciencia ambiental, debido a que mi hermano, una bacteria que tomó por beber agua, que no estaba totalmente pura, pues eh, prácticamente lo mandó al hospital. Y de ahí, por una necesidad como esa de querer educar a la población a tomar agua de calidad, fue que empezamos con este giro de negocio, ¿verdad? Se, se, se vio la necesidad. Eh, y empezamos a trabajar para ver cuál era la mejor tecnología que le podíamos dar a, a los ciudadanos como siempre hemos trabajado en negocios de diferentes ramas pues vimos la oportunidad de un gran negocio y aparte de ser un buen negocio pues vimos la oportunidad de ayudar mucho a las personas a tener agua pura y por consiguiente que tenga este salud y bienestar eh, no sé si ustedes sabían, pero en Cartago donde hay más gastroenterólogos y oncólogos, ¿por qué?, porque allá es donde se produce más el cáncer de, de, de colon, ¿verdad?, problemas gástricos, eh, eso es porque, como les recuerdo, como les decía, allá está esa bacteria licobacter pylori que es la que genera estos problemas, y todo se resuelve con instalar un sistema de filtros en su casa, ¿verdad?, muchas veces las personas no saben eh, y no saben el, el daño que le están haciendo porque si se tomó una vez agua que no estaba bien tratada pues no importa, pero todos los días ¿verdad? varias veces al día tomar agua que no está que, que no es totalmente purificada y filtrada, pues indudablemente sus riñones van a ser esos filtros y sus riñones son los que van a producir piedras en los riñones y por consiguiente va a tener que ir a operarse en Liberia, por eso le llaman la Ciudad Blanca, porque ya hay mucho calcio, es donde hay, donde hay más operaciones de tema de los riñones, ¿verdad? Y piedras también en, en, en la vesícula. Entonces, nuevamente, eh, ponga un filtro, eh, que no sean sus riñones eh, su filtro, sino ponga un filtro y después tome usted agua, porque es un gran beneficio el que le va a dar a su, a su cuerpo. Eh, yo, hace más de 20 años, que ahora antes del programa hablábamos de unos sistemas de purificación, yo hace más de 20 años tengo mi casa y sinceramente él me da mucha paz, mucha tranquilidad de poder tomar yo todos los días agua de buena calidad. Y no solo yo, sino que mis hijos eh, se benefician, mi familia se beneficia también de esa agua que nosotros tomamos totalmente purificada y, este, y, y también este, sanitizada. Eh, Así que eso es un llamado <ríe> a que tomemos agua de buena calidad para que nuestro cuerpo no sufra. Más si somos 70% de agua, entonces tenemos que tomar, tomar agua de buena calidad. Si, si lo que recomiendas son 8 vasos de agua al día, pues tome agua de la mejor calidad. No tome agua mala. Agua que venga con, con claro. virus, con parásitos, con bacterias, con, con quistes. Eh, Me explico. Entonces, hay que tomar agua de buena calidad. Eh, yo creo que eso es bueno, en parte gracias a Dios del éxito de nuestra familia aquí que casi no nos enfermamos obviamente porque siempre estamos tomando agua de muy buena de muy buena calidad este y eso pues obviamente el cuerpo se va se va reflejado con ese beneficio verdad este por eso es la campaña que tenemos nosotros en Sky en Latinoamérica de llevarle la mejor calidad de agua agua casi sur, perfecta radio. perfecta no porque perfecta solo Dios y es el agua que cae del cielo verdad si, si, por ejemplo, aquí no hay mucha contaminación de CO2 en México, Los Ángeles sí, pero aquí el agua prácticamente que cae es, es muy buena porque no se contamina cuando viene cayendo y llega a la tierra. Bueno, ya en la tierra se contamina nuevamente, pero si, si se logra si se logra captar ahí, entonces es un agua de muy buena calidad. Este, ¿Por qué? Porque eh, obviamente es el agua el agua, el agua que Dios nos envía pero si sí, no, entonces aquí tenemos los equipos y los sistemas para que la gente pueda tener agua agua muy buena. Y tenemos eh, sistemas de purificación y ultrapurificación con tecnología de lo más avanzado, de las últimas tendencias de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, yo no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, aquí les decía al inicio que se utiliza mucho el cloro. Bueno, ya en países como, como, la, como en, en Europa en España, en Italia, en Alemania, es prohibido usar el cloro. En Nueva York es prohibido usar el cloro. Oh, caray. Lo que tienen allá son cañones de lámparas ultravioleta. Primero la filtran, la procesan y ya después la pasan por la lámpara ultravioleta y eso mata todas las bacterias y los virus presentes en el agua. Estudios ya han demostrado que, como les decía, que el cloro produce, produce ciertos tipos de cáncer y algunos suavizadores de sales que también están presentes en muchos casos, y muchos suplidores de agua, eso también produce este, soplos en el, en el corazón... ...porque son, son sales y resinas que contienen químicos... ...entonces eso tiene esas, esos problemas para la salud, ¿verdad? De ahí la importancia de tomar un agua de calidad. Qué, qué interesante, William. Óyeme, eh, estamos modos de escuchar tanta información... Eh, ...que me declaro ignorante, yo no sé tú, José Antonio... Había escuchado a través de los años, como persona, ¿verdad?, de algunos temas con el cloro, las impurezas que trae la misma tubería, porque no hemos hablado de la tubería, porque sé que, que tú tienes bastante información sobre las tuberías también, William, y eh, te escuchábamos y realmente es sorprendente incluso las tecnologías que ya usan en países de primer mundo, ¿verdad? Que le llaman como Estados Unidos y otros en Europa, que no utilizan el cloro, que es prohibido por todos estos eh, eh, perjuicios, que no, so no solo son perjuicios, sino que son realmente perjudiciales para la salud, está comprobado. Pero bueno, eh, algún día, algún día, cuando avancemos en la economía y en las opciones para traer ese tipo de tecnologías, como lo son los caños de ultravioleta, imagínate lo que es tener en una planta, Aquí arriba, por donde tú vives, aquellas piletas de agua que simple y sencillamente eh, las, las oxigenan borbojeando y luego las pasan y las filtran y luego les ponen cloro. Y, y uno que otro por ahí aditivo que solo los de acueducto sabrán que le ponen. Al final lo que nos vemos definitivamente no es un agua purificada tal cual como eh, se evidencia, ¿verdad? Con solo escucharte decir lo mínimo en cuanto a lo que realmente es purificar el agua. Eh, y, y curiosamente las diferentes aguas, y digo diferentes, porque probablemente por ahí me corriges, eh, todas las aguas tienen una alcalinidad y salinidad diferente, ¿verdad? Entonces, y uno lo nota cuando uno compra diferentes marcas de botellas de agua embotellada inclusive hasta el color no todas son transparentes ¿verdad? y tienen un saborcito a agua pero unas son como, como más como más alcalinas por mm. así decir, como, como más ácidas o más dulces, para que la gente me entienda tal vez no sé si es el término apropiado pero bueno, ahí me corriges a... pero ¡Qué interesante José Antonio ¿tú sabías el uso de estas tecnologías en países de este primer mundo? Yo, la verdad, así como dijiste, eh, yo estoy también bien impresionado por todo lo que lo que está contando nuestro compañero. Y la verdad, eh, no sabía que el cloro también era tan dañino. Porque hey, si todo el mundo, todo mundo sabe que le echan agua al cloro y listo, y se acabó, y que ya vamos a estar mejor. Pero pero sí, la verdad, es un tema muy importante. Aquí estaba viendo, en el internet estoy recibiendo mensajes, en los que me están preguntando de qué se trata el, el, el tema es del cloro o, o del agua o del ozono, ya les dije que es, tiene todo que ver así que quédense viendo porque yo también estoy igual así que quédese para escuchar pues la, verdad está muy bueno, es, es la verdad es tan bueno. Es la mejor recomendación que puedes darle a tus amigos ahí en redes que sí. se queden en el programa para que conozcan de primera mano con un profesional especialista que representa estas dos firmas. SkyWater eh, es una compañía americana de excelente prestigio, representándose ahora en Latinoamérica y Costa Rica con William Flores y Ozono Costa Rica también. Precisamente de eso estamos hablando hoy. En esta tarde. De un café, de buenos amigos y hablando precisamente de temas que abordan los negocios que de momento no los hemos abordado, pero como aquí estamos relax, ¿verdad?, con un cafecito, entonces, yo, con el permiso de usted, yo tengo aquí la cafetera y el pichel, así que yo sin el café no sobrevivo, tengo que dejarlo, pero, pero bueno, eh, retornando al tema... Eh, vaya yo no sabía William tampoco y estoy seguro que allá en casa o los que nos están viendo recuerden que nos pueden hacer el, la consulta por el chat está abierto está en vivo y si no lo hacen después también si sí había escuchado que por el tema de todas las sales volcánicas. Y tanto agroquímico con todas las hortalizas que se siembran en las faldas del volcán Irazú, para los que nos ven internacionalmente, el volcán Irazú queda al este de la capital, a unos 20, 25 kilómetros del volcán, y sobre sus faldas es tierra volcánica y muy fértil, donde se acostumbra desde hace muchísimos años los campesinos de Costa Rica sembrar principalmente, bueno, ahora ha cambiado bastante, pero principalmente papa. Eh, ...papa, yuca, coliflor, repollo, zanahoria, cebolla, de todo hay ahí. ...de hecho cuando vas camino hacia el volcán... ...tengo rato de no ir al volcán, con este tema de la pandemia... ...ha costado un poco... ...uno ve los sembríos los de que hay de, de papa y de cebolla... Yo, ...yo tenía un entendido de que esto por los químicos... ...a pesar de que los productos agroquímicos han evolucionado mucho y han sido eh, prohibidos y sancionados en el mundo y algunos aquí en Costa Rica eh, y las cantidades que se echan en la tierra para la fertilidad de los productos y acelerar el, el producto en la producción, estos finalmente se filtran a los manantiales subterráneos que sea como sea caen a los cauces y esos cauces pues son los que eh, la compañía eh, Acueductos o la que haya región eh, local ...es la que filtra... ...y entonces ahí viene el tema de los filtros... ...y ahí viene el tema de los aditivos... ...y ahí viene el tema del cloro... ...¿quién pudiera demandar al Estado... ...José Antonio... ...porque a mí me de, ...bueno Dios primero que no, ¿verdad?... ...que me dé un cáncer de vejiga... ...y yo... ...a mí se me ocurra ir a demandar al Estado... ...porque consumí... ...a mí se me ocurrió... ...que fue causante... ...pues por ahí me conseguirá algún médico que tal vez pueda apalancarme un poco y demandar al Estado porque consumí agua contaminada durante todos mis años de existencia porque consumí cloro en x proporciones claro eso sería un, un juicio nunca terminar probablemente me van a desestimar en la Corte Plena pero porque porque ni los mismos jueces del Estado van a decir bueno y cómo comprobamos eso verdad va a ser muy difícil definitivamente pero lo que sí se puede hacer lo que sí se puede hacer es precisamente abordar el tema de la salud y de lo que consumimos y lo que nos produce a través de tecnologías como, el, como las tiene Skywater Latinoamérica y Ozono Costa Rica. Y bueno, tenemos aquí nada más y nada menos a William Flores, el representante, creando empresa, abriendo mercado. Bueno, ya tiene su, ya tiene buen tiempo estar en esto, ¿cierto no, William es correcto, este ya tenemos eh, más de cinco años de estar en este ah, en, en esta hermosa en esta hermosa eh, mundo del agua, porque realmente nos apasiona, nos apasiona el agua, el agua es vida, el agua es salud, el agua es naturaleza, el agua es Dios, el agua es todo, o sea sin agua realmente no podríamos subsistir, verdad. No sé si te acuerdas una serie de los 80s que llegaron los extraterrestres y lo que estaban cargando sus naves espaciales era agua. Era era agua. Sí, sí claro. Eso, eso, sí. Yo creo que bueno. compañeros que habían nacido. Pero bueno, yo estaba pequeño y me acuerdo <risa> de esa serie que daban en canal nacional. Este era muy muy interesante, verdad y o sea realmente el agua hay que cuidarla vamos a ver si nosotros cuidamos de la naturaleza la naturaleza va a cuidar de nosotros pero entonces hay que cuidar claro. el agua hay que sembrar árboles no hay que si se cortan unos siempre diez eh, porque el agua en eh, los arbolitos va a cuidar va a ayudarnos a que esa agua siga fluyendo verdad entonces, creo que es muy importante darle ese respiro al agua, de ya dejar de estar contaminando el río, ríos, de, de Digital, esas perforaciones lamentables Cable de gaso, de como sucedió últimamente, igual, que vino a impactar el medio ambiente. Eh, ya tenemos que, de verdad, dejar de dañar tanto a nuestra madre tierra y darle el lugar que se merece, cuidándola, ¿verdad?, ayudándola. Eh, porque al final, pues... Estamos, como dicen, en una isla, y si no cuidamos de esta isla llamada Tierra, pues todos vamos a salir perjudicados. Inclusive, y, bien, William, no solo... Pero, ajá, decime, decime. No, adelante. No, y que también mencionabas algo importante, ¿verdad? Todo el tema de perforaciones del suelo y uso inadecuado, eh, para mí es un secreto lo que todavía... Eh, está a cielo abierto la famosa, aquella área, para no decir el, el tema tan controversial Donde mineros y explotadores eh, no, no reconocidos por el Estado eh, Dejaron un desastre ecológico en aquellas tierras del norte, ¿verdad? Que eso es un caos, es un caos, tan es un caos que lo tienen, o sea prácticamente cuesta encontrar una fotografía, un video, porque eso es, eso es un caos, entonces lo mismo sucedió hace muchos años, eh, William, seguramente tú te acuerdas, José Antonio probablemente está disfrutando como niño de las bellas playas de Manuel Antonio, para bajito está el parque Manuel Antonio y ahí en aquel entonces eh, todavía se da, pero ya no porque se hizo reserva, en aquel entonces las famosas eh, extracciones de oro ilegales, ¿te acuerdas William? Sí, claro. En, sí, en toda la península de Osa y así fue un desastre. Todo lo que era Osa. En, en enero, gracias a Dios, tuve la bendición este, de ir a, a caminar a, al Parque Nacional, ¿verdad? Me encantó. ¿Sí? Ah, sí. Este, ¿Y cómo lo viste, eh, William? ¿Está, está protegido realmente. Sí, gracias a Dios, está, está muy bien, a lo que, ¿verdad? Todo lo que, fue la, lo que duró la caminata, porque son bastantes kilómetros ahí. Este, sí. el parque está muy bien, el, el, el, ¿cómo se llama?, el lugar donde usted se, se queda, a pasar la noche ahí también, el albergue, eh, están los guardaparques, eh, me encantó realmente la zona y le di gracias a Dios porque de eso es comparado con el Amazonas, ¿verdad?, el, la península claro. de Rosa, todo lo que es la Reserva Sirena, que era donde estábamos, este, es como estar en el Amazonas, sí. dicen, entonces eh, me alegro mucho porque sí podemos ver muchos, muchos animalitos ahí, la, también la vegetación tan exuberante, ¿verdad? tan bonita. Entonces, eso es, eso es lo que tenemos que hacer, conservar, conservar realmente eh, nuestros recursos naturales y el agua, el agua es la que alimenta toda la vida, ¿verdad? Es, es la sangre del planeta, entonces, con mucho más razón, tenemos que tener un agua de buena calidad. Ahora decías, eh, Javier, que ojalá que el gobierno en algún momento haga la inversión aquí de estos cañones de lámparas ultravioleta y sistemas, pero no hace falta, <ríe> ya nosotros le damos ¿Sí? a, a, a los clientes, le damos esa tecnología para su casa. Para que pueda tener en su casa todos esos cañones de ultravioleta pero en pequeñito, para una habitación, ¿verdad? Para una casa, seis galones por minuto. ¡Ah, mira que... este, Nuestro wow. sistema consta de cuatro etapas. La etapa uno es eh, la purificación por medio de, una, de un filtro este de polipropileno. Ahí se va a quedar todo lo que sí. es la basura, los sedimentos la tierra, ¿verdad? Es más cuando le un tubo, se abre el tubo en su casa y sale barro, ¿verdad? ¡Terrible! En Puro el... barro eso. En el filtro se va a quedar todo eso, ¿no? En, su, no en sus riñones. En la otra etapa es carbón activado. En el carbón activado va a quedar todo lo que es eh, el agua turbia, el agua con mal olor. Eh, va a quedar ahí este, en el carbón activado también este, otros tipos de sedimentos y otros tipos de, de parásitos que vienen en el agua. Recordemos que igual el agua que llega a los acueductos, a los tanques de ahí, en esos ríos, de donde viene el agua, ahí hay animalitos. Y los animalitos se, hay mueren, se mueren, se mueren en el río. O también, este, eh, vienen los, los, los, lo que es todo lo fecal, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que eso también del río pasa a los, a los tanques de acueductos, ahí hace su tratamiento, pero pero parte de eso viene ahí no podemos cerrar los ojos y decir que no bueno lamentablemente claro. igual. eso viene ¿verdad? Claro. O por ejemplo sí, un es. ejemplo en, en Los Ángeles todo el agua reciclada imagínese usted lo que es usted tomaría agua en Los Ángeles agua reciclada ¿Está viendo que reciclada? ¿Es en serio? Es en serio, es reciclada el agua agua reciclada el agua que usted No te puedo en creer. En Los Ángeles es reciclada. Yo no tomaría agua reciclada. No. Sí, para que tenga No una te idea. creo, así como lo oye. Este, oiga José Antonio ¿Tomarías o, agua reciclada José Antonio? La vez pasada ahorita que están hablando de eso, no, yo la verdad estoy impresionado con toda esta cosa ya hablamos de cloro hablamos de esto hablamos de la contaminación ahora me dice con esta cosa reciclado ahora sí me voy a entonces entonces sí sí de verdad me interesa la solución que tiene de William de verdad está está muy interesante y estoy poniéndole atención bastante, no. pero eso claro, del agua reciclada de sí. es, es, es impresionante, o sea, no, sí. está bien Ahora, que lo utilicen para, para utilizarlo para limpieza o para lavar o lo que sea, pero sí. para consumo humano eso sí ya está complicadillo. Ahora, Entonces, el sistema de eh. José Antonio, usted José Antonio, café que, que, que, que, que, que trabaja usted sabe que no sé si ha vendido bebidas, ¿verdad?, o polvitos en, en agua. Bueno, podrá ser la mejor tecnología que hayan creado en Estados Unidos o en, la, o en el Perú o no sé a dónde, lo, lo que usted tal vez, no sé en qué comercializas, pero ¿de qué sirve toda esa tecnología? ¿Quién implementado en estos laboratorios, verdad? Y echarle un vaso de agua con agua mala, agua, agua contaminada, ¿verdad? O sea, por un lado te va a ayudar para uno, pero si tomas agua mala te va a dañar otra cosa. Entonces, es como, vamos a ver, eh, el mejor whisky que viene de Escocia lo hace. Con, eh, con, o sea, con mantos acuíferos de la mejor calidad. Por eso es que el whisky tiene es, ese, ese nivel de, de, de, ¿verdad? De, de calidad, por decirlo de alguna forma. La cerveza, igualmente, ultrafina, los vinos, o sea, todo lo que lleva excelencia, tiene detrás excelente agua. Es más, el café que usted está tomando, Javier, es de agua purificada. <risa> Porque es eh, no, <risa> francamente es el agua de grifo sí. que... o sea, no, pues. Pero hemos habido casos de personas que han tomado que se han tomado un café en un hotel de 180 dólares a la noche Pero no tiene sistemas de purificación y filtración y con ese café se han enfermado Porque el agua es tan mala, es tan dura, tan pesada Cuando hablo de agua dura es que trae exceso de calcio Que le ha dañado el estómago claro tomarse un café oiga no es ni agua es tomarse un café pero con esa agua preparan el café y, y ese café más bien lo enferma a la persona y estamos hablando de bueno, la noche ¿verdad? Te, te voy a contar algo William perdón que te interrumpa yo que viajo mucho por el tema de los negocios y el trabajo ¿sí? que desarrollo Ajá. la primera te estoy hablando hace años atrás ¿verdad? 16, 18 años atrás dentro de las muchas eh, recomendaciones que me dan al inicio y yo no hice caso hasta que me pasó y tuve fuertes dolores de estómago, diarreas fui a parar al hospital en el extranjero porque claro. con solo cepillarme los dientes, utilizando el agua de un hotel cinco estrellas donde me hospedaba solo los dientes imagínate bastó claro. eso para ir a parar tres días, a los, tres días al hospital porque los hoteles, tú lo sabes la mayoría de hoteles lo que tienen son tanques en el sótano y ellos eh, son pozos, reciclan, reciclan el, el agua y le van dando vuelta y vaya a saber qué limpieza tienen esos pozos, ¿verdad? Otros sí. tienen unas turbinas muy grandes donde los... Huish, huish, huish, y los tratan de, de, de, vamos a ver, de filtrar las aguas que utiliza el hotel y al final termina uno consumiendo esa agua que a, tal vez la de uno cristalina, pero... Terrible, esto es terrible, entonces es que, ahora es que, cuando me cepillo los dientes lo hago con una botella de agua que compré de... en el súper, inclusive cuando me hago un café en la habitación lo hago con una botella de agua comprada jamás del grifo del hotel Por supuesto, y es que realmente de verdad eh, compañeros eh, y muchas gracias a, la, a los que nos ven por las redes sociales es muy importante cuidarnos, eh, usted tiene que tomarse ese tiempo para, para verdad, hacer un alto en el camino y cambiar, si no, si no lo ha hecho, bueno, cambie, eh, y no y no necesariamente nos lo compre a nosotros, no, cómprelo en la ferretería donde usted guste, pero instale un sistema de filtración en su casa para que todos sus sedimentos y todo lo que hablamos que viene ahí quede en el filtro, no en sus riñones ni en los riñones de sus, de sus hijos. Lamentablemente, personas adultos mayores o niños muy pequeños que tienen algún problema de salud, si viene una bacteria en esa agua, eh, eh, hemos conocido casos de adultos mayores que han muerto, porque esa bacteria que le entró claro. en el cuerpo le dañó los claro. órganos y no pudo soportarlo, entonces murió esa persona. Es muy lamentable, claro. pero eso ha sucedido también verdad y niños yo, yo creo te... que el mejor sí yo, yo creo que el mejor ejemplo William para que la gente que nos observa que está ahorita conectados o lo que nos van a escuchar luego la mejor prueba que pueden hacer en sus casas y aquí le va a hacer un comercial de gratis eh, a todos estos almacenes Voy a poner este, orientales para no decir lo que siempre decimos, ¿verdad? Para, para no demigrar el, el la cultura, que es una bella, hermosísima cultura. De los tantos almacenes que son dueños de los orientales, a veces uno comprando chucherías y comprando algunas cositas y antojos. No sé si ustedes en algún momento, José Antonio, no sé si en tu casa tienes, han comprado unos un, como unos tapones que se le pone al grifo de la, del lavadero de la cocina y que tiene como, como un ventilador trans, y, y es transparente entonces donde cae el agua el, el ventilador ru, ru, ru, ru, y sale el chorrito de agua lo has visto José Antonio sí sí, sí, como, sí, claro, ¿sí? claro claro claro lo has usado lo has usado yo no lo he comprado en mi casa, pero sí lo he visto. Y he visto hasta unas espumitas que se ve todo bonito. El, el, el... Las Espumitas, ok. Mira, el mejor ejemplo, yo dejé de usarlas sabiendo que no era la espuma contaminante. Sino que era el agua que viene dentro de ese jugo de la cañería de acueductos. Y me van a disculpar los funcionarios de acueductos, pues que es la realidad. Lo de, dejé de usar esas espumitas... Porque, mira, en cuestión de tres, cuatro días, la espuma ya estaba café. Si tú la sacabas, se veía las piedritas visibles que tocaban. Y como dice William, eso es lo que nos tomamos todos los días cuando tomamos agua del, de, de la canilla, del tubo. Sí, y, y, dejé, y qué tonto yo, ¿verdad, William? Porque dejé de usarlos porque me daba me daba, primero me daba congoja, me asustaba y, y de alguna manera me daba, pues no tanto el asco, sino de imaginarme, santo Cristo Jesús, que estoy haciendo yo con mi organismo, por ahí nos está saludando Juan José Grijalva desde Guapiles, muchísimas gracias Juan José, Muchas gracias, saludos Juan. por allá en aquella tierra de calor y mucho, mucho trabajo, saludos y por muy, allá, me alegro que muy, estés conectado Juan José. Mucha agua también y mucha agua en esta época ¿sí? entonces William yo creo que es el mejor ejemplo que pueden hacer en sus casas los que tienen, cuando terminen la transmisión o después de que lo oigan, si nos, si nos oyen luego, vayan y revisen café esa espumita que le pusieron al tubo, Su que se ve bonita, vayan revisen, y revisar la revista, y y bueno, se van a dar cuenta que el ¿habís? agua viene contaminada. Entonces acá, hoy les estamos trayendo nada más y nada menos a nuestro buen amigo William Flores, empresario... Eh, que tiene ya cinco años de estar representando el, a Skywater Latinoamérica y Ozono, Costa Rica. Y bueno, no hemos hablado de algo muy importante, William. Yo no sé, José Antonio, a mí, a mí me entra la duda cuáles son esos eh, herramientas, por decirlo de alguna manera, esos filtros, esos. Eh, ¿Qué productos hay para poder nosotros desde la casa? Porque sé que hay para oficina, para hoteles, para, eh, para lo que son este, terrenos eh, de sembríos, etcétera, etcétera. Pero hablemos desde lo más pequeño, ¿verdad? Desde un, un filtro que se puede utilizar en casa. Cuéntanos. Bueno, vea, Javier, muchas gracias. Y como estamos hablando de café y negocios, también nuestra compañía mm -hmm. está ofreciendo la oportunidad de que usted... Amigos o amigas, se hagan empresarios independientes comercializando nuestros productos, ¿verdad? Excelente. Eh, a, nosotros, a nosotros nos respaldo una compañía de California que se llama Morrill Industries. Ellos tienen más de 60 años, son una compañía muy grande, ¿verdad? Y se han especializado todo este tiempo en el tema de aguas. Eh, con, con nuestros equipos eh, se va a eliminar el exceso de calcio del agua... ¿verdad? Sí. es lo que genera el exceso de calcio del agua en eh, lo que se llama agua dura, que son las manchas en los vidrios, en los sobres de cuarzo, granito mármol, en los eh, esa ducha que usted igual, eh, tiene como 50 huecos, pero solo tres o cuatro sale el agua porque todo lo demás está poneado o, o sale, sale disparado eh, para todos lados exactamente, todo eso se va a eliminar, sí, va a eliminar que escarbando ahí ¿sí? se va a eliminar el exceso de calcio del agua eh, entonces ya usted no va a tener esos problemas en sus riñones de tener ese calcio dañino, ¿verdad? Todos ocupamos calcio, pero la presentación en que va a salir después del proceso va a ser un calcio más bien bueno, como el que uno, como el que toma las personas adultos mayores después de cierta edad para fortalecer sus huesos. Entonces va a salir un calcio de okay. muy buena calidad. Aparte de eso, este, eh, en lo que son las, las máquinas de hacer hielo o las cafeteras, ya no se van, lo que se llama incrustar, que es que se llena de sarro y una mancha blanca, ¿verdad? Y Correcto. estamos hablando de que todo eso va a ser a nivel residencial, industrial, todo lo que son restaurantes, hoteles, eh, hospitales, o sea, nuestros productos, usted los puede comercializar donde haya agua, o sea, en todos lados. Eso, es, eso es una gran ventaja, con un, un, con un plan de compensación muy, pero muy bueno, arrancando desde los 560 dólares por cada equipo que usted venda. Entonces, wow. es una maravilla para que en estos momentos que hay tantas personas con desempleo, ¿verdad? Nosotros le damos toda la plataforma para que la persona pueda emprender, para que la persona pueda salir adelante y sacar adelante su familia. Eh, nosotros le damos el respaldo, la capacitación, el material, no ocupa dinero para iniciar este negocio. Esto se llama un negocio en marcha sí, verdad. Ya. Usted puede empezar Importante. ya a comercializar nuestros productos enfocados en la salud y el bienestar a través de agua perfecta, agua de calidad. Eh, nuestros sistemas, como les digo, este, le van a dar a toda la casa agua de la mejor calidad. Desde la ducha, desde con la que usted vea el jardín, va a ver el césped más, más, más, más lindo, más verde, sus plantas, sus árboles frutales eh, de mejor calidad. Si tiene hembra, los aguacates pues va a aumentar hasta un 10% la producción de aguacates, porque lo que yo les hablo de todo esto viene de California. Allá en California, los estudios, porque ellos se trabajan con muchas universidades, la de Harvard, la de Fresno, la de Arizona, todo esto es tecnología de punta que se ha aplicado a, a, a nuestros sistemas que nosotros comercializamos, ¿verdad? Y trae, eh, y tenemos una, un, un nuevo, eh, una nueva mejora, compañeros. Ajá. Nuestros sistemas vienen con un sistema exclusivo patentado que ahorra hasta un 40% en el pago del recibo del agua. ¿Qué quiere decir eso? De verdad? Que, sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está pagando 10.000 colones en promedio al, al mes en agua, ahora solamente va a pagar 6.000, o sea, los productos que usted va a instalar de la marca Skywater le van a ahorrar hasta un 40%, entonces este producto en muy poco tiempo se va a pagar solo. Y lo mejor, que usted va a tener agua de la mejor calidad en su casa. Imagínese las botellas que ya no va a comprar, ya no va a comprar bidones. Esos son ahorros. Ya no tiene que estar llamando para que le limpien eh, en la cafetera. O si tiene un restaurante, las máquinas de hielo. Si tiene este un hotel, las que son las, las lavadoras estas industriales de ropa. O si es en un hospital igual. Ahorro va a ser en todo sentido, porque el agua eh, es muy amplio, es todo un mundo, ¿verdad? Por eso es que nos apasiona nos gusta tanto. Entonces, eh, para esas personas que quieran generar un ingreso adicional o que no tengan trabajo y quieran eh, encontrar un ingreso para su familia, pues nosotros, a través de nuestra compañía, con todo el respaldo de la empresa Morrill Industry, de más de 60 años, de Skybarer en Costa Rica, con más de 5 años, este, nosotros vamos a ayudarle a que usted pueda eh, crecer, porque tiene un plan de compensación, como les digo, iniciando un 560 y mucho más, ¿verdad? Porque está creado para ah, que ya. la gente pueda salir adelante y ayudar a otros. Eso es parte de, del plan de responsabilidad social que tenemos a la compañía TV Cartago Digital. Qué bonito, Radio. William, porque, bueno, precisamente, Café y muchas y gracias por compartir no solo. Eh, el contenido y el entendimiento del por qué debemos cuidar el agua y cómo estas compañías, a través de estos eh, herramientas, estos productos, que ayudan a mejorar la calidad de nuestras vidas en el hogar, en la empresa, en, en el negocio, en la industria. Y no solo eso, sino que nos estás compartiendo. Eso es lo que me gusta de, de, de tener estos estas conexiones con un buen café. José Antonio, qué bonito. Yo creo que nos pudiéramos sumar a un plan de compensación de 560 dólares para iniciar. Imagínate, ¿quién no, quién no necesita 560 dólares en este momento? Entonces, William, muchísimas gracias por traer esta oportunidad para la gente que nos eh, se conecta. Los que no nos están viendo por acá, luego lo harán a través del podcast, a través de redes, a través del YouTube y todas las plataformas donde vamos a replicar este y todos los demás programas. Pero Skywater y Ozono Costa Rica, a través de la representación de William Flores, les ofrece la oportunidad de comercializar con entrenamiento, sin inversión, sin dinero, con toda la, la herramienta y las plataformas, solo tienen que levantar la mano, contactar a William Flores y decirle, mire, me interesa este tema de comercializar salud y bienestar para todas las familias costarricenses y de paso la oportunidad de poder tener un ingreso, eh, pues no solo adicional, porque sé que te dedicas, nos has dicho hace cinco años de esto, entonces imagínate, ya eres un empresario consolidado, y este, bueno, obviamente, pues el, el, el expertise y el, la formación y el conocimiento, porque sé que viajas a, a, la, a la empresa por allá a recibir tus capacitaciones y entrenamientos y actualizaciones, pero para, digamos, un José Antonio o mi persona, que no sabemos nada de purificador, voy a hablar por ti José Antonio, que no sabemos nada de purificación de aguas, y hasta ahorita nos estamos tomando un café, eh, creo que lo voy a tener que revisar, porque <ríe> a mí me sabe muy rico, pero... <ríe> Tiene algo en el fondo. Ya me, en el fondo? Puso, ya, ya me puse a pensar cuánto calcio y cuánta contaminante trae, pero, y cuánto daño o cuánto de lo que mi cuerpo tiene en este momento y algún padecimiento que tal vez en este momento todavía por joven porque voy a decir que estoy joven verdad a algunos que dicen que ya soy un viejo pero probablemente ahorita no representa mayor riesgo de salud pero con los años con los años probablemente pudiese ser que represente un riesgo de salud y entonces ahí vienen las consecuencias entonces miren lo importante José pues, Antonio de invertir de invertir en un sistema de purificación de agua que vaya ah, después de lo que nos has conversado William qué importante es conocer el por qué y qué es lo que se puede evitar inclusive los beneficios adicionales como lo dijiste el ahorro en la facturación imagínate porque la gente dice ah, yo le pongo un tapón de estos que ven en los comercios este, orientales y listo y ya con eso me voy". y mentira Ahí están otras cosas microscópicas que no se ven. En cambio, estos sistemas de purificación, eh, imagínense ustedes cuánto beneficio trae. Así que, bueno, lo no, dice nada no, más y no, nada no. menos... Sí, señor, dime. Yo, dime. Había escuchado, yo había escuchado, yo había visto lo de las espumas y todo, y, y, y, y ahora que aclara usted y habla don William, yo tenía, yo tenía pensado que también era por, por culpa de... De las espumas, digo yo, ¿qué espuma más, más sucias? <risa> y no era la espuma. <risa> ok. Había conocido. No era la es el agua. <risa> exacto. Había conocido también lo que, lo que son unos, unos tipos de filtros y le metí un montón de piedras. Entonces, eso es el único filtro que yo había conocido, pero ahora que está hablando Don William, la verdad está bien interesante y, y, y hasta. hasta para el viajero, así como usted Que está por otros países Viajando también De casualidad, don William Hay algo hay algo portátil en el que uno pueda tener Para, para seguir Porque no solamente en la parte económica O en la parte de desarrollar un negocio Se lo digo porque la verdad Me interesa el tema de, de, de, de, Es muy importante cuidar la salud De, de nosotros, de la familia Y, y que y de verdad Buscar una solución Porque más que quiera El agua mucho tratamiento, mucho químico y muchas cosas le van a seguir metiendo y, y de verdad es algo que, que, que tenemos que cuidar, pero también si podemos dar de nuestra parte, es también una ayuda grandísima. Claro, sí, hay, hay de todo, ¿verdad? Por dicha ya, la tecnología, como hemos dicho, ya ha avanzado mucho. Este, y pues sí, se consiguen botellas con sistemas de carbón activado en el mercado nosotros pronto van a llegar ya a nuestra propia marca pero eso viene un poquito más adelante pero si sí ya va a venir este que inclusive vamos, a, vamos a, a instalar el sistema y se la vamos a regalar a nuestros clientes para que para que también ellos ah, ¿de eh, anden ahí cubiertos igual Javier en mi casa yo lo que hago es que todos los días cuando voy a salir cargo mis dos botellitas con agua de la llave que sé que es agua ultra purificada. purificada verdad que está siendo purificada filtrada este y también con rayos ultravioleta para mandar para matar cualquier bacteria que haya quedado ahí viva, entonces ahí se va a matar con, con las lámparas ultravioleta. ¿verdad? entonces yo wow. siempre ando tranquilo con mis botitas de agua en mi, en mi mochila o en mi carro, entonces de esa manera ando ando relax, ¿verdad? Este sistema que tengo hace 20 años, hace años se pagó y todavía hoy Casi 20 años después lo sigo usando yo, mi familia, ahora mi nieta. Todos nos beneficiamos de esta, de esta inversión tan excelente que hicimos hace 20 años. verdad Entonces, la verdad es que esto es, es salud, es, es bienestar. A veces invertimos o gastamos dinero en otras cosas que no son ni para nuestra salud. Esto es una inversión. Invertir en, en usted mismo es la mejor inversión que usted puede hacer. Y más si usted es empresario, eh, la empresa es usted. Su cabeza, su cuerpo, su mente, entonces... Tenés que estar bien hidratado, hacer ejercicio igual y tomar agua eh, buena. ¿verdad? Entonces, es una inversión para nosotros como empresarios. Si queremos seguir funcionando bien, <ríe> tenemos que cuidarnos mucho. ¿verdad? Entonces, este, ¿Sí? tenemos, eh, bueno, les, les envío un saludo a todos los dis, nuestros distribuidores asociados que tenemos en Guanacaste, en Limón, en San José, en Heredia, en Cartago. Este, les mando un saludo a ellos porque ellos, gracias a Dios, algunos eran... Tra, trabajaban en Uber y, y no les salía muy bien, ahora se volvieron con nosotros y lo que hacían en una semana en Uber ahora lo hacen con una venta nuestra verdad entonces, gracias a Dios ellos están muy contentos y nosotros pues también apoyándoles, porque nosotros siempre estamos brindando capacitaciones continuas siempre les ayudamos a ser mejores empresarios siempre les damos herramientas actualizaciones, material entonces eso es algo que también ellos van creciendo verdad eh, eso nos mantiene muy contentos eh, nuestras oficinas centrales están ubicadas en Cartago, de la Basílica de Los Ángeles, 225 metros al oeste. Será un honor recibirles allá en el edificio Rocayosa, los esperamos, cuando tengan gusto de ir. Y el teléfono es el 2552-1180, 2552-1180, o me pueden enviar también por WhatsApp al 8449-0665, 84 Bueno, William, 75 definitivamente... 75. Ok, otra vez los teléfonos William? 8449 0665 o el 2552 1180 y también nos pueden pues, encontrar en nuestras redes sociales que es www.skywaterla.com Café y negocios Esa es nuestra, okay. nuestra página web oficial este y, es, y también nosotros también estamos en otros países pero principalmente en Costa Rica se está desarrollando este modelo de negocios eh, con empresarios independientes Radio TV Cartago Digital su radio. Bueno, no sin antes cerrar la transmisión de esta tarde café de negocios con buenos amigos un gran empresario como es William Flores, que tuvo el honor de recibirnos la invitación y hoy hemos compartido una información valiosísima en temas de agua de salud, de beneficios oportunidad de negocios y precisamente eh la compañía que representas hace ya más de cinco años Skywater y Osono Costa Rica tiene las oficinas en Cartago ya nos brindaste los números por ahí y creo que nuestro amigo Fabio de TV Cartago Digital está tomando nota para poderlo sacar en un cintillo abajo si no lo haremos después en un spot publicitario con todo gusto y me encantó en realidad todo, la información. Por ahí se conectó, vamos a ver, no sin antes irnos, sin saludar, Patricia Méndez, nuestra buena amiga, uh -huh. una gran, gran, eh, vamos a ver, una gran empresaria, capacitadora, coach, eh, especialista en neurolingüística y reprogramación eh, para el crecimiento y el desarrollo de todas las personas. Saludos Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, cerramos entonces William y José Antonio, qué bonito eh, tener la oportunidad de compartir en una tarde café y negocios, no solo información de primera mano que tiene que ver con temas no de actualidad, sino más bien de oportunidad para no solo mejorar la calidad de vida de, en nuestra salud en casa, en la empresa, en el negocio, sino también la oportunidad que nos brinda William, de poder comercializar estos productos con entrenamiento, con la plataforma, sin hacer inversión, dice señores que hay que hacer? José Nada más es irse a Cartago o llamar a, a, a William Flores y decirle, bueno, señor, yo quiero comercializar, tengo una gran oportunidad de poder distribuir esos productos, conozco gente y te, tengo gente interesada en purificar el agua y me encantó la parte de ahorro del agua, ahorro de la facturación, el, el, la, la mejoría de vida y calidad en, en el organismo. Eh, que en algún futuro pudiese suceder algo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántas oportunidades nos brindaste hoy, William? Y bueno, definitivamente, muchísimas gracias, William. ¿A José Antonio? La verdad, sí, sí, sí, sí estoy interesado, sí, sí me ha llamado la atención. Y, y por supuesto, ahí en pantalla van a salir los números para los que están en en, en la... En la escuchándolo por la radio también, ahí se le van a repetir los números para que lo escuchen y, y los tengan. Y cualquier cosa, están abiertas las preguntas, que nos llamen al teléfono de Javier y, y que nos conecte a Rey Negocios o a TV Cartago Digital, gracias a Fabio. Entonces, de verdad, eh, es, es un tema muy importante y no crea que, que sí, la verdad, sí estoy interesado y... Y, y yo quiero, yo quiero ser parte también, yo quiero ser, ser, ser, ser, ser saludable y cuidarme más y a mi familia y, y ahí voy, entonces sí, la verdad está muy interesante, más bien Javier, gracias por esta invitación de estar aquí, porque la verdad me invitaste, pero no sabía que venía, pero como todos aquí estoy viendo mensajes y me escriben y me preguntan de qué se trata y yo, me preguntan mucho porque yo no lo sé pero la verdad está muy interesante y muchas gracias de verdad por la invitación gracias. No, con, con, con todo gusto Antonio, nos saluda también nuestro buen amigo Marco Mora también un gran emprendedor y empresario que se dedica a la comercialización de los antojos diría yo <risa> él tiene una empresa familiar que se llama Culture Cultura by Cake by Marlin donde ustedes pueden consumir y todos antojos todos ustedes que eran en pastelería muy fina, de buena calidad el otro día conversando con William nos mostraba una imagen de un cheesecake de cerezas o fresa, que aquello está delicioso, yo creo que para la próxima Marquito, aquí vamos a compartir una tarde de café y negocios no con unas galletitas que me trajo, muchas gracias al asistente que aquí la tengo, la secretaria, la secretaria mía, mía. De ella a mí ahí me trajo ni café, ni galletas ni la taza vacía, se quedó allá el cabello viendo, no importa, la saludamos igual, acuérdate que tengo un compromiso con, con tu suegra, ¿verdad? que es que es chef eh, eh, bien certificada Maylin Seno también, por ahí se nos conectó muchísimas gracias Maylin se te agradece, dice que le encantó el programa, que está aprendiendo mucho con todo lo que Will nos está compartiendo se agradece el apoyo Maylin también es una gran empresaria que desarrolla oportunidades de vivienda y de remuneración construcción de oficina, casa etcétera y demás junto con su exposito ...el señor eh, Castillo, castillo así que un abrazo también para ellos. Así que William, se nos fue el tiempo, eh, quisiéramos eh, continuar, pero no queremos abusar del tiempo tuyo... ...y los otros compromisos que tenemos acá todos, no obstante, cuando eh, ya nos despidamos... ...nuestro buen amigo Fabio Campos nos va a regalar unos tres minutos de unos eh, datos bien interesantes... No le llamemos comerciales, sino datos que están exclusivamente diseñados para usted allá en casa, allá en el auto o en el negocio donde nos están viendo, gracias a TV Cartago Digital, que es quien nos potencializa esa transmisión. Eh, somos Café y Negocios, mi nombre es Javier Palma, un gusto haber compartido con ustedes, José Antonio, muchas gracias, William, Flores, muchísimas gracias. gracias, y a Skywater y Osono Costa Rica, estoy seguro que por ahí vamos a conectar en algún otro momento, y bueno, ya saben, en casa, aquí hay una excelente herramienta para mejorar salud, para desarrollar oportunidades de negocio y también tener un ingreso adicional, así que nos pueden escribir al chat del, de la página, si no, quedan los teléfonos de nuestro buen amigo Juan Flores también. Y por ahí también José Antonio nos puede ayudar junto con Fabio. Esto fue una tarde de Café y Negocios. No se vayan porque vienen tres minutitos de una información importantísima antes de cerrar la tarde de Café y Negocios de hoy. Nos vemos y dos mediante una tarde de estas, esta misma semana, con un invitado más, con grandes invitados y buenos amigos también, conversando con un Café y tertuleando de negocios. Saludos, muchísimas gracias, que estén bien. Gracias, gracias, gracias, gracias. TV Cartago Digital tuvo el gusto de presentar su programa Café y negocios.